Pluvio Ah Mmm Yo he nacido para brillar Como un glosoy especial Brilla hasta la oscuridad Yo ilumino la ciudad Yo he nacido para cantar Como un glosoy especial Brilla tan la oscuridad y yo lo voy a enseñar. Yo he venido a este mundo para enseñaros a todos cómo se rima. Soy una supernova, solo estoy empezando a ser artista. Sin lip gloss, lip gloss, lip gloss y yo brillo. Sin lip gloss. Lip gloss. Lip gloss y yo brillo. Me copian hasta la carta astral. Millones mi valor catastral. No soy viejo, puta, yo soy ancestral. Nadie tiene mi flow magistral. Yo he venido a este mundo para enseñar a todos cómo se rima. Soy una supernova, solo estoy empezando a ser artista. Sin sí, lip gloss, lip gloss, lip gloss, y yo brillo. Y lip gloss, lip gloss, lip gloss Y yo brillo Tiro barra, no me refiero al pan Tú solo tiras mierda, eres un orangután Tiro barra, no me refiero al pan Las mías suenan bien, puta, las tuyas saben mal Jaja <risas> Pluvio Este freestyle para vosotras Aprender a tirar bars, por favor Jaja <risas> Pluvio Mua, mua, mua Os